Hola a todos, bienvenidos a otro video Aquí les voy a enseñar las diferentes herramientas que existen en Photoshop para hacer selecciones puntuales La selección típica ya saben, el rectángulo y Control x para cortar, Control v para pegar y tienen aquí un cuadrado recortado Ok, ahora les voy a mostrar otras opciones De este lado, debajo, vienen estas tres opciones que son las mismas que tengo en la pantalla Primero les voy a enseñar la herramienta lazo, con la tecla L en esta herramienta pueden ya no seleccionar rectángulos, sino que pueden con el mouse ir moviéndose por la parte donde quieren seleccionar. Obviamente, para hacer una selección muy precisa, necesitan mucho pulso. Por otro lado, se encuentra la herramienta lazo magnético. Esta intenta anclarse con un solo clic y solo moverse intenta anclarse a las figuras. Con esta herramienta es útil cuando tienen un fondo o figuras bien definidas, porque si de repente, en este caso, vean el fondo, es un poco claro, entonces puede llegar a fallar. Vean, aquí de este lado el ala ya no la tomó bien. Es la desventaja del de lazo magnético. Para casos así, en donde haya mucha o poca diferencia entre los colores entre el objeto y el fondo, pueden usar este otro. El lazo poligonal, este lo que les permite es hacer cada clic en los puntos donde quieren recortar Claro, esta es un poco lenta pero es más precisa porque el control ya no depende de manera automática de la computadora sino de tus habilidades Así que de esta manera puedes ir recortando las piezas de una manera más controlada y listo, ya tengo mi selección aquí hay varias cosas que se pueden hacer una vez ya que ya tienes seleccionado si lo querías recortar con control x y control v, puedes recortarlo y ahí está la figura recortada y la puedes pegar en donde sea, en caso de que lo que querías es quedarte con el pingüino y quitar todo lo demás, quitar el fondo, se puede invertir la selección desde el menú invertir, selección invertir o mayúscula control con i le pican la selección se invierte, ahora está todo seleccionado excepto el pingüino. A la hora de darle a suprimir, borran todo y se quedan con el objeto. Y eso es todo en cuestión de selecciones en Photoshop.